Reconozco los derechos de las personas sordas, cuando En procesos de vinculación laboral no dejo de lado a las personas sordas. Por el contrario, las invito a participar haciendo los ajustes razonables como lo es el servicio de interpretación, fijándome en sus competencias y habilidades las cuales desempeñará en mi compañía. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos.